Maiko Yan, para todo el mundo y para todas las nenas, tú sabes, esta canción va dedicada para ti, baby. Amor, dile que no, no te maltraté, tu corazón. Si no estás, me muevo yo. Baila, que tu cuerpo representa. Chula, que me ha subido a la cabeza. Es hora de olvidar lo que te hace Es mi turno, aquí voy a hacer que entiendas Porque en la vida, tú sabes nena que Mike ya te canta Hay muchas sorpresas, como hijo eh, lo siento eh, Aquí reina, y mi bella mujer oh, y tu marido y yo, sé que nunca te trata bien Que es malo, y nunca te logras satisfacer Pero voy a brindarte mi querer Y voy a complacerte a ti otra vez querer, Solo sigue mi me haré que de él, para que ya no llores, hoy oh, más por él Vamos a entregarte este baile y ven, Voy a brindarte lo que tú te mereces no Voy a brindar y ya siento tu calor, esa ilusión De estar juntos Al fin tú y yo aún no puedo Maikoyan Maiko eh...